Por eso unas herramientas para facilitar el trabajo en grupo son todas aquellas que tienen que ver con definir los objetivos y las reglas de funcionamiento del grupo, definiendo responsabilidades y tareas individuales, que haya un líder, pero no un líder de todo el equipo, un líder asociado a cada una de las tareas en las que se divide el trabajo global que se debe hacer en equipo y que ese reparto esté equilibrado. ¿Vale? Que la persona que lidera unas tareas asuma los compromisos y rinda cuentas. ¿Cómo? Compartiendo la información y los resultados de manera periódica y comprobando la coherencia con el resto de información y resultados compartido por los otros miembros del grupo. Decidiendo conjuntamente, de manera acordada por todos los miembros del equipo, la estrategia que se debe seguir y haciendo una revisión organizada, periódica, de los objetivos. Esta es una cuestión que yo recalco mucho siempre que hago esta presentación en la asignatura de introducción a las TIC y es la de contribuir a consolidar el grupo, ¿vale? que es, una, es un aspecto realmente difícil. ¿no? ¿Cómo se contribuye, yo que estoy haciendo mi parte, a consolidar uh, el funcionamiento del grupo? Se ha de promover la participación de todos. Fijaros, es tan malo no hacer la parte que le toca a cada uno como no dejar hacer la parte que le toca a otro miembro del equipo. ¿Vale? Todos los miembros del grupo tienen el deber de participar activamente, pero también el derecho de que se les dé la oportunidad de participar. Hay que facilitar, dar las máximas facilidades para que todos los miembros del grupo puedan contribuir. ¿Vale? ¿Cómo? lo decíamos, ¿no? con comunicación, acuerdo, organización, planificación, diseñando un plan de trabajo detallado con una agenda de reuniones y cumpliendo los plazos ¿no? para que todo vaya funcionando de manera adecuada. Fijaros que os proponemos utilizar múltiples herramientas, además de las reuniones presenciales, que a veces son difíciles ¿no? de conseguir si queremos dar a todos la oportunidad de participar. Resolución de conflictos y de negociación. Qué difícil es esto. Los trucos son ser asertivo. Algunos de vosotros decís la empatía. Tiene que ver con esto. Es estar entre la agresividad y la pasividad. Es decir, siempre que creamos que tenemos que decir alguna cuestión, aunque sea dura, a los compañeros del equipo decirla pero con empatía, tratando de entender por qué los, el resto de miembros del equipo se están comportando como lo hacen. Herramientas interesantes son las revisiones de progreso e integración de tareas, buscando la coherencia entre lo que está haciendo cada uno de los miembros del equipo y evaluando qué tal va funcionando el grupo y los resultados alcanzados de manera periódica, no solo al final, cuando ya no tiene solución.